Esta es la interfaz con la que nos vamos a encontrar cuando abramos por primera vez Inkscape. Tenemos aquí nuestra hoja de trabajo. En el lateral izquierdo tenemos la barra de herramientas de dibujo. Aquí están apareciendo reglas en los bordes del de área de trabajo y además en la parte superior tengo un menú en donde la primera opción es archivo desde ahí como en todos los programas voy a poder abrir cerrar guardar importar exportar desde edición también como en todos los programas que ya conocemos voy a tener las opciones de copiar pegar recortar desde ver voy a tener las opciones de zoom y desde capa las opciones de capa que es un concepto que también vamos a trabajar en este programa si yo elijo un objeto de la barra de herramientas de dibujo, por ejemplo este rectángulo y dibujo algo, puedo cambiarle el color simplemente picando en esta paleta de colores que tengo aquí abajo. También puedo dibujar un círculo, también puedo dibujar una estrella como figuras prehechas como objetos separados a todos ellos los voy a poder editar en su tamaño y también en su posición dentro de la hoja si además le hago doble clic fíjense lo que pasa aquí tengo este puntito rojo en el círculo y yo puedo transformar el círculo o simplemente volver a picar en estas opciones que me aparecieron aquí arriba y volver a tener mi círculo completo en el caso de la estrella cuando yo pico sobre ella con doble clic me aparece aquí la cantidad de esquinas y puedo incrementarlas o reducirlas y además haciendo clic en estos manejadores puedo afinar o engrosar los rayos de la estrella es decir estoy editando cada objeto en forma independiente además de ello si yo desde aquí objeto vengo a la opción relleno y borde me va a aparecer esta persiana en la que yo puedo elegir el color de relleno desde un modelo de color algunos son los que ya hemos estudiado RGB, HCB, CMK los hemos estudiado también aparece otro que es hsl y también una rueda de color voy a volver aquí voy a elegir el color de lo que estoy editando bien y también puedo elegir el color del trazo en este momento no tiene trazo entonces al elegir yo un color le voy a estar colocando un trazo Puedo variar el espesor de ese trazo desde aquí y puedo elegir que los bordes sean curvos, los, vieron cómo cambió acá, biselados o rectos como eran recién, ¿bien? Además, si yo no quiero relleno, puedo tildar esto y decirle que no tenga relleno. Si vuelvo a hacer clic acá, le vuelvo a colocar a cambiarle otro relleno. Muy bien. Y desde acá puedo regular la transparencia, es decir, el alfa. Fíjense que dice A de alfa RGB y alfa. Muy bien. Puedo volver a superponer estos objetos. Fíjense, ahí me dio la transparencia. Y vemos aquí que estos objetos se están apilando uno arriba del otro yo podría además generar una nueva capa desde acá le puedo decir añadir capa me genera una capa le voy a dejar como nombre capa 2 añadir y aquí abajo me está apareciendo la indicación de que estoy en la capa 2 puedo dibujar algo en esa capa y puedo prender y apagar esa capa o también bloquearla para que no se pueda modificar este objeto como fue dibujado posteriormente está apilado por encima de los otros esto también se puede modificar desde acá puedo venir a objeto y a cada uno decirle bajar al fondo o llevar delante si están en la misma capa bueno hasta aquí entonces eh, ¿Qué es lo que estamos viendo? que estamos dibujando objetos independientes ya no es como en GIMP que podíamos pintar un lienzo o recortar parte de un lienzo sino que aquí estamos trabajando con objetos independientes que además de ello si yo le hago un zoom voy a apretar la tecla del teclado Z y con eso entro a esta herramienta Lupita si yo le hago un zoom vemos que este gráfico no pierde nitidez y por más que yo lo escale puedo venir acá y escalarlo de toda la hoja si yo vuelvo a hacerle un zoom voy a ver que no pierde nitidez ¿esto por qué? porque en este tipo de programas como Inkscape que es un programa de ilustración lo que yo estoy dibujando no son píxeles sino vectores estoy trabajando con vectores esto implica que cuando yo le dé guardar al archivo lo que se va a guardar no es información de píxeles sino que el programa va a guardar las coordenadas de cada uno de los vértices que componen cada uno de los objetos y las ecuaciones de las curvas que unen dichos vértices. Esto entonces tiene como primera consecuencia que los objetos se pueden escalar sin pérdida de nitidez, porque el programa reconstruye, cuando yo hago un sumo, cuando yo escalo, el programa reconstruye la información ubicando la coordenada del punto inicial, la coordenada del punto final y uniéndolo con la ecuación de la curva que los vincula. La segunda consecuencia es que el peso de los archivos ya no va a depender de la escala de los objetos sino que va a depender de la cantidad de vértices o nodos que contengan los objetos y de la cantidad de curvas.